¡Atención San Juan! Tenemos un nuevo ganador de Powerball con Powerplay. Si jugaste en la bodeguita 809 Colmado Cristal en San Juan... ...sepa que usted podría ser el ganador de 150 mil dólares. Repetimos, la bodeguita 809 Colmado Cristal en San Juan. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Para este sábado el Powerball tiene un premio de $225 millones de dólares...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 es el 4, el 4 segundo número es el 0 el 0 el número ganador en el Pega 2 es el 4, 0 el 40 continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3 ¿dónde está, hermano? y estamos listos mi gente para recibir el primer número es el 7 el 7 segundo número es el 5, el 5, tercer número. Es el 8, el 8. El número ganador en el Pega 3 es el 758, el 758. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4, el favorito de muchos. Y estamos listos para recibir el primer número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 WIPR no es una estación de televisión más. WIPR es el bastión cultural que amarra el pasado con el presente, para llegar a un futuro brindando esperanza y custodiando un respeto por nuestra historia. Han sido 60 años de lucha, de sueños, de esperanza, en defensa de nuestra historia y nuestro legado. Aunque algunos no entiendan la necesidad y la importancia de tener un medio de comunicación que abra los ojos al mundo y que permita que el mundo nos observe y encuentre, WIPR ha sido, es y será, la mejor inversión que nuestro pueblo haya realizado desde aquel 6 de enero de 1958, donde juntos decidimos escribir la historia que te hemos estado contando. Gracias por defender...